Si estás harta o harto de los sermones de tus padres, libérate de una vez de ellos, consigue tu propio empleo, paga tus cuentas, tu rentas tu comida, lava tu ropa, aprende a ser responsable de ti mismo. Y al final, vivas con tus padres o vivas independientemente, procura siempre ser la alegría de ellos, evita darle tristezas a tu madre o ser el dolor de cabeza de tu padre.